Hola, soy Pablo Rosso de la Universidad Politécnica de Valencia y en esos minutos introduciré el tema de la detección de plagio. Primero, qué entendemos por plagio. No solo plagio cuando nos referimos a palabras, sino también eh, plagio de ideas, procesos, resultados. Y esto ocurre cuando la fuente original y el autor no vienen citados de la manera correcta. Entonces hay que hacer una primera distinción entre reutilización de texto y plagio. Un texto puede ser reutilizado de manera correcta siempre y cuando se cita la fuente y el autor. Si esto no ocurre es cuando entonces hablamos de plagio. Plagio, que no solo se refiere a plagio en texto, y no solo se refiere a plagio por parte de estudiante. Eh, desgraciadamente, hay casos de plagio por parte de profesores, por parte de investigadores. Y no solo en texto, sino también eh, en imágenes, en vídeo y música. A veces se habla de criptomnesia eh, en lugar de plagio, cuando uno tiene memorias de, por ejemplo, una melodía, una canción, eh, y, y asegura no haber cometido plagio. Con respecto a los métodos de detección de plagio, podemos distinguirlos en métodos externos y método intrínseco. Desde un punto de vista de proporcionar evidencia lingüística eh, a un experto como un lingüista forense lógicamente, el lingüista computacional intenta proporcionarle el documento desde el cual ha sido cometido plagio. Es decir, en este caso hablamos de métodos de detección externa. Hay técnicas que se basan en secuencias de caracteres de palabras, o técnicas de hashing que intentan, dado un documento, dado un fragmento de texto, eh, proporcionar un valor único de hash. Cuando esto, eh, cuando esto no es posible, no siempre el documento fuente está disponible en, eh, y se puede recuperar, entonces eh, se trata de detectar el plagio de manera intrínseca, basándose exclusivamente en el texto, en el documento que se está analizando. En este caso hay que buscar irregularidades a nivel de cambio de estilo de escritura. Entonces se utilizan... Eh, eh Técnicas como basarse en la riqueza de vocabulario estadística básica como la longitud en promedio de, de, de frases, de palabras o perfiles de, de caracteres, secuencia de caracteres o también eh, índices como el Gunning Fog que determinan la complejidad del, de un determinado fragmento de texto. En esta transparencia eh, tenéis eh, un, de manera gráfica la comparación. Eh, ...de un documento con, con un documento sospechoso y cuando se ha producido eh, plagio a nivel de copiar-pegar... ...plagio verbatim, una copia verbatim, se produce, se puede visualizar de esta manera con la diagonal... ...cuando ha ocurrido un cambio de palabra, de algunas de las palabras, entonces eh, tenemos eh, una representación de este estilo. Con respecto a la detección intrínseca del plagio, como decía anteriormente, se trata de, de verse un cambio de estilo. Podéis darle al, a la pausa y leer tranquilamente este texto. Como habéis podido ver, eh, en el primer párrafo y en el último... Hay expresiones más coloquiales, hemos hecho, he trabajado, nuestra teoría, me parece. Mientras que en el segundo párrafo el texto es algo más eh, formal. Si queremos eh, eh, verlo de una manera de cómo, por ejemplo, una herramienta como, como el Stylist eh, que hemos eh, desarrollado eh, aquí en la Universidad Politécnica de Valencia... Pues eh, esto es eh, lo que se podría eh, ver con respecto al texto anterior, es decir, eh, la parte roja se refiere a los valores de la parte más formal, como veis eh, hay eh, una complejidad mayor con respecto al primer y el tercer párrafo, hay una longitud eh, mayor eh, eh, con respecto a las eh, frases eh, y a las eh, palabras. Podéis eh, eh, investigar más eh, subiendo algunos textos o mmm, sino utilizando los textos de prueba que encontráis en esta dirección.